Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Están aquí en su programa Explorando Ando. Tengo conmigo a mi invitado, el profesor Adalberto Romero Rojas. Ya habíamos hablado un poco de él y de su trabajo la sesión pasada. Eh, bienvenido, maestro. Muchas gracias, Estefanía. Qué gusto estar aquí contigo. El gusto es mío. Gracias, a Adalberto, por estar aquí. Y pues vamos a entrar de lleno al tema de hoy, vamos a abordar tres películas de una de las grandes divas del cine de oro mexicano, María Félix. Vamos a empezar hoy con tres películas, si nos da tiempo cuatro. Eh, la primera va a ser La Generala, su última película, eh, dirigida por Juan ibáñez 1971. Eh, la fotografía de Gabriel Figueroa este, es una historia que a, a mí en lo personal me pareció bastante surrealista por ciertas escenas, ciertos personajes que no alcanzo a comprender qué finalidad tendrían dentro de la película, pero es una obra maestra, ¿sí? si no la han visto véanla. Es, es eh, una película sumamente interesante hay, hay, que, hay que pensar que es una película de la revolución ya fuera de la, de la época de del cine mexicano, estamos en el año 71 Juan Ibañez tiene eh, una, como diríamos, una formación teatral muy fuerte, siempre estuvo haciendo cine, pero este, me parece que esa teatralidad se ve, se ve mucho en su cine y eh, hay un par de cosas, te comentaba antes de, de entrar aquí al programa, uh -huh. que, que hay algunos detallitos que no me acaban de convencer. Como, por ejemplo, los filtros de los close-ups que les, a, le hacían específicamente a María Félix, eh, tenían ahí como esta nubosidad, ¿no? Sí, es, eh, estamos utilizando como una, una óptica eh, a lo largo de toda la película, excepto en los close-ups de María Félix. Todas estas tomas muy cerradas a su cara, parece que tiene un filtro que endulza la imagen, la suaviza, no la, no diría que es, que es como un blur, porque es es como, es como otra cosa, un, un, no sé. Pero se nota que no es la misma óptica que se está usando en todos los otros planos. Y eso me, me disgusta un poco, porque digo, bueno, aquí este la el, el cambio de la textura visual te distrae de la historia. Uh -huh. De y, hecho, aquí en la imagen podemos apreciar un poco ese blur, ¿no? Eh, es una imagen que es este en medio de la nada, es, es, se supone que es un clima agreste, y tendría que verse el, el sudor de, de su piel natural. Y si lo contrastamos con las tomas abiertas, que vemos que es otra textura visual totalmente. Entonces, ahí yo no sé, Gabriel... Bueno, primero no sé por qué se hizo, quiero... Pensar que fue una petición. Que fue una petición de ella, ella... En el 71, este, ya tenía, ¿qué? 50 y 57 años. Uh -huh. ¿verdad? Ya era una mujer grande. Y a, a pesar de que se cuidó toda su vida y tenía una cinturita, eh, pues, de, de 60, 50 Yo, centímetros, súper esbelta y súper cuidada. Para los 57 años que tiene en esta fotografía, bueno, está muy bien conservada, está… Pero la exigencia o tal vez esa esa presión social artística de verse maravillosa que tienen todas las actrices, todos los actores del Star System, uh -huh. de, se operan y quieren estar siempre jóvenes, quieren siempre tener esa, esa presentación de lozanía, de, de juventud, pues es imposible, creo que hay que envejecer con dignidad. Y aquí ella, este, tal vez ella lo solicitó, tal vez habrá sido solicitado el director, no lo sé, no creo que Gabriel Figueroa se haya sentido muy contento porque el cambio de textura visual es. Es, es, es, es, a, es, es a notorio. Mal, es muy notorio, muy notorio. Y es, ese tipo de cosas, eso no, no, no me gusta. Ella ya no hizo más películas después de esta, fue su última. Me parece que había llegado ella ya a un, a un grado de glorificación como estrella de cine. Que, que quería conservar. Claro, uh -huh. y, y por otra parte, debe haber sido muy difícil dirigirla. Por otra parte, si ella hace ese, este tipo de solicitudes, si, si es que esto vino de parte de ella, imagínate qué va a hacer un director cuando ella manda lo que se va a ver en la cinta. El director, en teoría, es el que dirige, uh -huh. pero cuando un actor o una actriz tienen esa de, demasiada fuerza, como para ser ellos los que tengan la última palabra en la dirección, ¿qué director va a decir, la voy a dirigir? Yo creo que, yo creo que mucho de... De, porque vivió muchísimos más años, creo que murió a los 88 años, algo así. Sí, este, sí 88 años, eh, también 88. fue como el ocho muy su marcado. Última película la película lo hizo a los 57 años. Uh -huh. Significa que vio 30 años más sin hacer cine. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la respuesta de que no haya hecho cine? Eh, hubo una película en los 80s, este, eh, que, sea, que hubo un proyecto de película que se llamó Toña Machetes, uh -huh. que aparentemente iba a ser el regreso de María Félix, Félix, pero fue un proyecto de que se habló mucho en la prensa, que se discutió, se cambió de directores muchas veces, el guión se hizo tres veces, la impulsora era Margarita López Portillo, porque ella había escrito la novela Toña Machetes. Sí, una, li, li, una escritora consagrada, muy buena. Y y es, pero eh, hizo un guión Ricardo Garibay, que se desechó, se, el guión se hizo como tres veces, se cambió por el descontento de María pues es Félix. Que no, es que todo eso está como en la bruma. Uh -huh. este, claro, no lo podrían decir en, abiertamente. abiertamente en no, su momento. No sabemos qué fue, este, quién fue quien tuvo la última palabra. Lo que sí es cierto es que la película no se hizo. Después de haber invertido dinero en hacerla, después de haber pagado guionistas, después de haberle dado un adelanto a María Félix para que se hiciera, no se hizo. Y me pregunto, bueno... Si había llegado María Félix ya, porque era la gran estrella de México, había llegado ya a un nivel en el que ella tenía que aprobar todo lo que se hacía. Entonces, ya creo que llegó un, un momento en el que ya era imposible trabajar con ella. Uh -huh. Pienso, es, es mi... Tu perspectiva. Mi perspectiva, ¿no? A partir de todo lo que, lo que se oye, lo que se ve. Bueno, dices, bueno, yo creo que si no hizo más cine pues es porque ya era muy difícil trabajar dirigirla, caso, caso contrario, lo que pasó con Dolores del Río, por ejemplo, que de hecho yo vi la lista de películas que tenía María Félix y la lista de películas que tenía Dolores del Río para hacer este programa y de hecho Dolores del Río le gana por una película y esa película fue la que hizo de Los Hijos de Sánchez uh -huh. donde Dolores del Río, después de haber sido una gran diva del cine de oro mexicano, acepta un papel de abuelita, ¿no? Uh -huh. Y la verdad también magnífica actuación de Dolores del Río. Yo Dolores del Río. En, en lo, particularmente me gusta más Dolores del Río porque siento que es una eh, actriz más flexible por uh -huh. eso esa sería como la gran cualidad que tiene, admiro muchísimo a María Félix eh, creo que tiene una fuerza inusitada pero es un poco rígida porque uh -huh. nunca rompe ese, ese esquema de eh, sí misma exacto, y Dolores del Río es mucho más flexible, Dolores del Río tiene papeles mucho más diversos y hace acepta otro tipo de cosas entonces para mí eso la, la fortalece como como actriz ¿De hecho? Y, y bueno este te comentaba que lo que más me gustó son los diálogos uh -huh. son, son el guión es de un el, bueno, de el Juan, es de, de Juan y de Arturo Rosenbluth y eh, te, te decía que hay unas partes de la historia que parecen un poco como dislocadas no C como después de que están comiendo los cuatro, llegan, están solos en una habitación, este, y luego está Ignacio López Tarso, cuando ya le prepararon este, someter al, al coronel. Son cosas que no tienen mucha explicación, donde hay unas elipsis ahí raras, no, no acaban de gustarme, pero lo que sí me gusta mucho son esos diálogos. tiene unos diálogos muy poéticos, muy interesantes, muy conceptuales, que, es, que están directamente como... ¿Cómo, Haciéndonos ¿cómo reflexionar Haciéndonos reflexionar, esa sería la frase, sí Entonces, tiene, tiene de todo esta película, me parece sumamente, sumamente interesante Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente película, La Estrella Vacía La Estrella Vacía Una película de 1958, dirigida por Emilio Gómez Muriel Es una historia que fue inspirada en varias estrellas de la época ¿Y ¿Se habla un poco de qué? Eh, en cuando, una cu entrevista, cuando ¿no? salió la película, le decían que si sí, ella era la estrella vacía y ella, ella contesta, este, ¿cómo, ¿me has visto por dentro? Sabes que estoy vacía. No, no creo que María Félix jamás estuvo vacía. Yo creo que sí, sí La película relata esta, este, cómo decirlo, Est esta aspiración de, de, la mujer que eh, quiere ser todo. alguien, quiere ser alguien, uh -huh. quiere. quiere este, conquistar el mundo diríamos no quiere llegar a la cúspide y para eso eh, recurre a todo fíjate que la historia inicia un poco con ese flashback eh, se supone que algo pasó con, con la estrella eh, con el principal el, el personaje principal que es Olga Lana pero eh, y están platicando precisamente Ignacio López Tarso que hace el papel de Luis Arvide es el mejor, como el mejor amigo de, de, pues es, de es, Olga. Es su, es su pareja, uh -huh. eh, realmente, pero ella, él siempre está enamorado de ella, siempre la cela, pero ella le dice, mira, tú y yo no podemos, este, ni casarnos, ni tener un compromiso, nos vamos a amar, pero en la libertad, eh, porque no quiero que nada trunque. Nuestros mi, mi, sueños. Ajá. y entonces, él siempre está frustrado, siempre la acompaña, siempre la apoya, pero siempre vive la frustración de que ella busca otros Otro hombres y de busca relaciones. otras relaciones justamente para poder ascender en ese camino del, del teatro, de, del cine, ¿no? con sus tropiezos, pero finalmente siempre llegando al hombre. Es, es muy este como muy significativo que este, eh, Rambal... Eh, ¿cómo se llamaba? Lemus, uh -huh. Lemus en la película, este le, le da todo, le pone maestros, la contrata y cuando el jefe de Enrique Ramal, el, el dueño de la compañía productora, la conoce, lo despide y le dice, ¿sabes qué? Ya, estás fuera de la compañía porque el, el jefe quiere estar, quiere con, estar con ella y ella por supuesto accede. Porque significa como un paso más arriba, ahora sí voy a llegar con el hombre, que es dueño de todo y que me puede dar todo, a pesar... De que también le, le toca su mérito de estudiar, ¿no? de en, en comparación con la amiga, que la amiga empezó desde abajo, pero igual eh, con pura relación de hom Teresa, entre hombres. ¿no? Ajá, este, Teresa, ¿no? El personaje Rita Macedo. Ajá, Rita Macedo. sí. Ajá, es este... como la comparación ¿no? entre, pues sí, la que logra el triunfo y la que no, no logra trascender en, en su carrera. Así es. Y bueno, es uno de, de los rasgos, diríamos, del personaje que, que, lo, que la hace humana. Porque a pesar de que es una mujer que, que miente y que traiciona, tiene helado, tiene un corazón noble para ayudar a su amiga. Construye un arquetipo. Que, que fue novedoso en, en el cine mexicano. Nosotros veíamos siempre el papel de la mujer sumisa y ella construye el arquetipo de la mujer emancipada y yo creo que eso es lo que le da... Este, fuerza en toda su carrera toda, en toda su vida a María Félix, ¿no? y yo creo que por eso la admiramos, porque realmente representó un cambio total, no solo dentro del cine, sino en el a, paradigma a como social. veían las, a las mujeres de, es. de esa época así es, así es, así es, y me parece un logro fantástico, fascinante tan, tan solo se hecho, la, la convierte a María Félix en una, en una mujer extraordinaria Fíjate que vamos a pasar a la tercer película la, la verdad es que para mí esta película, desde mi punto de vista, es mi favorita de, todo, de toda la filmografía de, de María Félix La cucaracha La cucaracha Esta es una película dirigida por Ismael Rodríguez eh, del año 1959 Y, y amé, amé la fotografía La fotografía, claro, es de Gabriel Figueroa y las locaciones de esta película que usaron, pues son paisajes mexicanos que aún podemos ir a, a visitar. Peña de Bernal, quien ya haya tenido la oportunidad de ir y escalar la peña, bueno, pues es una aventura increíble. Y, y quien no, vea, vea esta película, La Cucaracha, para que le den ganas de ir, porque son paisajes de verdad que solo los tiene México, que orgullosamente Ismael Rodríguez los aprovechó de una manera espectacular, para hacerlos parte de, de esta obra maestra que, que es La Cucaracha, y fíjate que, híjole, no sé ni por dónde empezar de esta gran película, porque pues yo el vestuario… Empezaría, empezaría por el lugar, el Peña, de, Peña de Bernal es un lugar muy hermoso, el, el, es uno de los monolitos más grandes del planeta, uh -huh. esto es, es una sola roca, no, no es un cerro, es una, una piedra, extraordinariamente grande, ¿no?, a donde nos subimos, y… Es, se funden el paisaje de una manera muy muy bella. Cuando vi la película y vi que era en Peña, dije, bueno, qué magnífica escenografía han elegido, ¿no? Qué magníficos paisajes para hacer esta película. Oye, y es un conjunto de, hablando de Star System, uh -huh. puras estrellas en esta película, ¿no? ¿Cómo ah, lograron? sí, ¿cómo conjuntar? lograron conjuntarlas? Eh, incluso la actuación especial de, de Valentín Razo, que es Pedro Armendariz, que Pedro. sale cinco minutos en escena, pero esos cinco minutos son... Cómo apuntaron, de, de cómo juntaron a este, este, a eh, Fernández, Emilio Fernández, a Pedro Armendáriz, a Flor Silvestre, a Antonio Aguilar, a Ignacio López Tarso, a, Dolores a del Cuco Río. Sánchez, a Dolores del Río. Bueno, este, y, y bueno, y María Félix, ¿no? En La Cuspide. Entonces sí, cómo lograron. Es realmente una película. Creo que hay pocas películas que tengan el... el reportaje. El reportaje también es una de las películas que abordaremos más adelante. En esa, igual, todos los. Son historias muy cortitas donde salen Iracema, este. Precisamente también eh, María Félix, Dolores del Río, esta. Ay no me acuerdo pues salen a Jorge Ajá. Negrete pues salen los más grandes, Pedro Infante Cantinflas, el reportaje también es muy muy buena y conjunta todas las estrellas del cine de oro mexicano pero La Cucaracha la verdad es que híjole, no se queda atrás, para mí es mi película favorita de, de María Félix véanla, eh, es una película que se tiene que ver varias veces no, no sé tú sí, qué no, piensas me, me parece que es una película muy interesante así como hablábamos de que el, el deseo de nuestro protagonista en la primera fue la venganza, en la segunda fue como la, a la aspiración a ser alguien. Aquí en el este tercero es el amor. Llegamos al, al, al, al tema más recurrido eh, dentro de las historias de literarias y cinematográficas, que es el amor. La lucha por el hombre que amas, el hombre que te enamore el hombre. este Y la pelea entre las dos mujeres, no desafiándose una a la otra por obtener justamente el, el amor que... Que buscan Híjole, esta película es tan completa en tantos aspectos, desde vestuario, locaciones, eh, la cantidad de personas que tuvieron que contratar para hacer a los extras, eh, todos los soldados que luchan en el campo de batalla, porque está ambientada en un, en un episodio de la Revolución Mexicana, y, y también, híjole, este, pues… Las fíjate, canciones, eh, Cuco Sánchez y los corridos fíjate que sacan. Que si sí, comparamos eh, esta, la cucaracha, con, con la primera, con la generala, podemos ver como dos, dos estéticas o dos interpretaciones distintas de la revolución. Así es. Creo que este, el, eh, Juan Iván quiso poner elementos surrealistas. Uh -huh. Creo que también es una búsqueda de reinterpretar eh, aquello, porque... La revolución se va interpretando y se va interpretando de una u otra manera a lo largo de la historia del cine. Y entonces cuando te planteas hacer una nueva película sobre un tema ya tan, tan gastado, ya tan, tan visto, bueno, también quieres darle también, eh, un, agregar elementos tal vez novedosos. Y los elementos surrealistas que agrega Juan Ibáñez justamente creo que van por ese lado, por darle una vuelta a un tema que ya se ha visto tanto, ¿no? Y si y vemos esta La cucaracha, vemos que es una película más conservadora. Vemos una película que tiene elementos, eh, digamos, históricos. Histó como es las soldaderas? Eh, ¿Cómo contribuyeron eh, de manera pues muy específica dentro de la revolución a darles esos ánimos a los hombres? A hacerles de comer, a darles el chupe para que sí. se animaran en las batallas y, y pues no les importara o no les diera tanto miedo el perder la vida o si la perdían, pues la perdieran al menos felices, ¿no? Cantando claro. y, y embriagados. Claro. Y este la participación de Dolores del Río también es... es eh... A mí me parece sublime es, esa es... esa participación. Eh, llora desde, los, de la, desde las primeras escenas cuando se llevan a su marido, el maestro que hace el pa el papel el personaje de Gabriel Puente, Miguel Manzano, uh -huh. es el actor, y, y ella llora y le pide al general que no se lo lleve, que, ella, que él está con la revolución, pero él no sabe disparar un arma, entonces sería una, una pérdida, una muerte inútil, ¿no? Así es. Y bueno, al final no lo escuchan, lo matan, pero ella recompone y como que empieza a bueno, eh, este el personaje de la cucaracha, que precisamente le dicen la cucaracha porque roba a los maridos de otras sí, mujeres. En, al, en algún momento este dicen este que este eh, es la cucaracha porque una cucaracha tiene muchas parejas. Nunca se conforma con un solo macho. Nunca se conforma con un solo es, es, creo que esas son las palabras que lo dicen y por eso así este, le dicen a, a María Félix, el personaje y... de María Félix y precisamente la cucaracha se enfrenta con esta mujer dolida, viuda que está llorándole a su esposo muerto y le dice, eh, aquí en la revolución una si pierde un hombre se busca otro y tú estás ahí perdiendo el tiempo ¿no? Y, y la cuca o sea, digamos que la desafía y le dice y, y, y pues Dolores del Río en el personaje de Isabel, la viuda de, del maestro le contesta ¿no? y le dice pues yo tengo más para darle y el día que yo quiera tengo al hombre que, que quiera ¿no? entonces al final pues Isabel, la viuda, le termina quitando el hombre a, a la cucaracha, ¿no? Y es el enfrentamiento justamente por, por el amor, el, el enfrentamiento de dos mujeres por el amor de un hombre. Y, y la escena del, del, bueno, ninguna película del oeste de, de enfrentamientos entre hombres, de duelos a muertes, se me ha hecho tan así de los nervios de punta como esta. Sí. Es, dos personajazos, Emilio Fernández en el papel del general Antonio Zeta, y eh, Pedro Armendáriz en el personaje de Valentín Razo, un hombre que está perdidamente enamorado, clavado con, con la cucaracha, porque fue en algún momento su pareja, él tuvo que dejarla y seguir en batalla, pero la recuerda y, y cuando se entera dónde está, pues va a reclamarla y está justamente retando este es, a duelo. Estas dos actrices probablemente sean las dos más grandes actrices de la historia del cine mexicano, aquí, un día en esta película, y las dos tuvieron un gran éxito haciendo cine en el extranjero, Dolores del Río, fue muy joven en Estados Unidos, empezó a hacer cine y tuvo una época muy, muy exitosa haciendo cine en Hollywood. María Félix no aceptó ir a Hollywood, ella siempre decía, cuando le entrevistaban, decía que, que no, que en Hollywood le ofrecían papeles de India. Por su... Por, por, por su origen mexicano, ¿no? Este, decían no de... India, este, de Cherokee, o no, no sé qué palabra usaba, eh, nombrando al, alguna etnia ¿no? de, de territorio estadounidense. Y dice, oye, aquí en México me dan papeles de reina, no, pero hizo mucho cine en Europa. Y en Francia. En Francia y su cine, Dolores del Río sí, este Logró desarrollar muchísimo en los Estados Unidos, pero tal vez porque Dolores del Río era más flexible, por eso es la cualidad que yo te decía al principio, uh -huh. ¿no? Aceptaba una enorme variedad de papeles y, y María Félix, no, una vez que se, que se apropió, digamos, de esa, de esa figura, de ese perfil de la, de la mujer dominante, nunca aceptó un papel que no, tuviera, que no estuviera en esa línea uh -huh. y tal vez eso probablemente la limitó, eh, pero, digo la limitó en cierto sentido, ¿no? Claro. Porque por, tal vez eso le dio la fortaleza para, para haber sido lo que fue, ¿no? Mira, hablando del carácter dominante de María Félix, recuerdo de la cucaracha, dos escenas, la primera donde cachetea al, al coronel, este, Antonio Zeta, y le pega, pero, o sea, lo uh -huh. ves a pantalla, uh -huh. no hay truco, ahí uh -huh. sí no hay truco, le suelta unas dos de ida y de regreso. Sí. Y, y, y muy reales, o sea, ahí sí le dolió al actor. Y la segunda ocasión, cuando se pelea con esta Isabel, que ve que viene la otra muy ufana, muy orgullosa de haberle quitado al, al coronel, y la otra está desalineada, mugrosa, y ve que justamente la cruz que ella le dio al coronel, ahora la lleva pues Isabel, no la nueva querida del coronel. Ahora que hablas de la cachetada, me acuerdo, está en la, la película que estamos comentando antes, este, donde Ignacio López Tarso le da una cachetada a María Félix, pero este, no se ve, se oye, y solamente vemos a María Félix ya este, como dolida, se pone la mano, y entra a escena Ignacio López Tarso, y entonces dices, bueno, esto sí se ve falso. Súper o sea, armado. Sí, o sea, no, no la tocó, pues, ni siquiera nada, pero en la historia, en teoría, el, este personaje de Luis Arvide le, pega. le da una cachetada a, a Olga no este, Olga, ¿qué? Bueno, no, no importa. Olga Lana. Olga Lang. Olga Lang. este Le da una cachetada a Olga Lang que no se ve, solamente se escucha. Y se ve realmente que, bueno, ni siquiera está en cuadro López Tarso, luego entra en cuadro, se ve este, falso. Digo, pensando en comparación con la cachetada verdadera Que, que... le dio María Félix a, a Ajá, Emilio Fernández exactamente. Esa sí sonó totalmente no, Sí, se ve que es así, es, es real Sí, y en la segunda escena que comentábamos Donde este la cucaracha le pega a Dolores del Río Bueno, la, el personaje de Isabel Ahí sí hicieron un truco o sea, hicieron el close-up y después se van a toma general, entonces ya nada más se ven las dos mujeres peleándose, pero digamos que la cachetada, ahí sí no no se ve claramente, no uh -huh. nada más no la imaginamos en los tiempos cinematográficos, pero muy muy buena esta trama. Este guión, fíjate que fue de José Bolaños Prado, uh -huh. en colaboración con Ismael Rodríguez, el director, José Luis Celis y Ricardo Garibay. Sí, bueno, Ismael Rodríguez, uno de los más grandes directores de la época de oro, este, el, el famoso director de la trilogía Pedro Infante de Pepe el Toro, y bueno, Ismael Rodríguez también es otro, otro director que empezó a dejar la cables en Hollywood, él era migrante en los Estados Unidos, él empezó a trabajar en la industria cinematográfica y empezó a aprender de cero, él, él este, toda su, siempre lo presumía, él fue jalacables, fue editor, fue fotógrafo, fue todo, y aquí en México, gracias a todo ese conocimiento que logró de manera empírica a lo largo de toda su vida, logró ser gran director, gran, gran director, yo creo que uno de los más importantes. Híjoles, pues ya casi el tiempo se nos acaba, eh, ya no nos va a dar tiempo de abordar la cuarta película como quisiéramos, La Escondida, pero también es una película desarrollada en un ambiente revolucionario, solo que aquí, eh, al igual que en La Cucaracha, bueno, María Félix representa el papel de una señora de vida galante, de una acompañante que se ve por infortunios, pues, asaltada dentro de su tren y, este, pues, tiene que convivir con con el revolucionario, ahí se enamora y suceden, bueno, se encuentra con un amor de su, de su Dirigida juventud. Dirigida por Roberto Gabaldón. Ro, Dirigida por Roberto Gabaldón, así es. Sí, que también es otro director que hay que mencionar y que hay que estudiar mucho. A mí me gusta mucho el trabajo de Roberto Gabaldón. Creo que, a ver si nos vemos luego para claro hablar sí, de películas, maestro. ¿no? de Claro que sí. Pues bueno, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el próximo programa para hablar más del cine de oro mexicano. Eh, Muchas nuestra. gracias, Estefanía. Gracias. Claro que sí. Vamos, hablemos más, conozcamos más nuestro cine, es nuestra historia. Gracias, bueno, pues hasta luego.